Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España Es un vídeo que nunca me hubiese gustado hacer Hoy es 15 de marzo del 2020 En España estamos en estado de alarma por el coronavirus Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad son 6.405 infectados y 198 muertos por eso quiero recalcar que esto no es una broma. Quiero que todo el mundo se quede en casa como lo hago yo. No es una gripe cualquiera. Así que por favor, quedaros en casa. Ser solidarios con los sanitarios y con las personas mayores. La gente aún no se cree que esto sea... Se creen que es una vaca... son vacaciones. No es vacaciones es muy serio la... ayer la gente se fue a la sierra de Madrid y se lo estaban pasando bien no señores no tenéis que hacer eso tenéis que quedaros en casa así que a casa ahora quiero hablar con vosotros los jóvenes de 15 a 25 años, tenéis que ser vosotros los que deis ejemplo de solidaridad, porque vosotros teméis menos a los problemas. Vosotros, según creéis que no os afecta, pero os afecta un tanto por ciento, también podéis ir vosotros a la UBI y no vais a tener médicos que os atiendan. Por ejemplo, si tenéis un accidente de coche, primero... Va a tardar más la ambulancia y cuando llegue la ambulancia lo mismo no tenéis subis para salvaros la vida. Así que también a casa, ser serios, solidarios, así que ya lo sabéis. Quiero pedir por favor al presidente Pedro Sánchez que no escatime en recursos para la sanidad, que están trabajando sin mascarilla, sin protección. Que compre más respiradores para la UBI, que contrate más sanitarios, pero eso ya, que no, no tarde en hacerlo, por favor. Protecciones para los cuerpos de seguridad del Estado. Quiero dar las gracias a los cuerpos de seguridad del Estado, porque también están en primera línea. A los cajeros de los supermercados, a la seguridad privada a los taxistas, a los bomberos y a otros, otros tantos más profesionales que me he dejado en el tintero y to, sobre todo muchas gracias a todos los sanitarios ya sean médicos, ats, celadores, todos que estáis en primera fila y os voy a dejar aquí un vídeo para que los veáis. Y el agradecimiento que anoche tenía la gente. Os aplaudo. Y no sé, cómo, lo del corazón, no me sale muy bien, pero os quiero, os quiero a todos que estáis ahí jugando la vida. Aquí la gente aplaudiendo. En favor de los enfermeros y médicos que nos están cuidando. Os damos a todos las gracias. Y ya para terminar os quiero dar unas pautas para no coger el virus. Tenéis que salir lo imprescindible. Si tenéis que trabajar, a trabajar y a, a, a la vuelta a casa. El metro y medio, que no falte. Mascarillas si podéis. Guantes de lates. Lavaros las manos siempre que podáis. No tocaros los ojos, la nariz y la boca. Los niños no tenéis que sacarlos tampoco. Los jóvenes no podéis ir a hacer guateques y con otros jóvenes a otras casas. Tenéis que quedaros en casa también. Y los que tenemos perros, sacar el perro lo justito y a casa también. Así que yo me quedo en casa.